¡Bola Loca! Ronda uno. ¡Coge esa calavera y no la sueltes, Espartan. ¡Bola a punto! El enemigo tiene la bola Bola soltada Tenemos la bola Bola soltada El enemigo tiene la bola Soltada. Ahora nos pertenece. Tenemos la bola. Bola soltada. El enemigo tiene la bola. Hola, <risa> soldado. El enemigo tiene la bola. El enemigo a medio camino de la victoria. Objetivos a lo lejos. Algo de daño. ¡Dah! Sobre escudo en camino. Equipo enemigo cerca, Victor. Hola, soldado. Soltada. Portador aliado abatido. El enemigo tiene la bola. Bola soltada. El enemigo tiene la bola. Ronda perdida. Eliminado. Ronda 2 Bola a punto No nos rindamos todavía El enemigo tiene la bola Tenemos la bola. El enemigo está debajo. Bola soltada. Hemos perdido la posesión. El enemigo tiene la bola. Los tengo encima. Los ¡Oh! objetivos están fijados. Los escudos fuera. Tengo el gancho. Tenemos la bola sobre escudo en camino, bola soltada. Qué arma tan fiable sobre escudo disponible. Tenemos la bola. Bola soltada. Tenemos la bola. Bola soltada. Tenemos la bola. Bola soltada. Hemos perdido la posesión. Tenemos la bola. Bola soltada. Tenemos la bola. ¡Bola soltada! ¡Tenemos la voz. ¡Has ganado el liderazgo! Bola soltada. El enemigo tiene la bola. Portador aliado abatido. La bola soltada. Tenemos la bola. Ahora nos pertenece. Bola soltada. Ahí va una. Tengo el Muerte doble. Tenemos la bola. Muerte triple. Cerca de la victoria. Oh. Hemos perdido a un compañero. Vienen los otros potenciadores. balanza Ronda ganada. Ronda final. ¡Bola ¡A punto! ¡A por el golpe de gracia! ¡Los tengo encima! <risa> ¡Es como los enemigos! El ¡Enemigo tiene la bola. <risa> <risa> <risa> Bola soltada. Un aliado ha acabado con el portador. Tenemos la bola. Los tengo encima. Bola, soltada. Hemos perdido la posesión. El enemigo tiene la voz. camino de la victoria. El enemigo tiene la bola. Sobre escudo en camino. Los tengo encima. La bola soltada. Tenemos la bola. Portador enemigo abatido. Y bola soltada. Sobre escudo disponible. Tenemos la bola. Bola soltada. Hemos perdido la posesión. El enemigo tiene la bola. ¡Oh! Objetivos a lo lejos. Equipo enemigo cerca de la victoria. Bola soltada. Un aliado ha acabado con el portador. Tenemos la bola. Bola soltada. El enemigo tiene la bola. Bola soltada. El enemigo tiene la bola.